Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un testimonio más, a una entrevista más de testimonio de una persona que nos va a hablar pues, de, de su vida, de sus pensamientos, de su comportamiento vinculados con temas de psicología, como suele haber habitualmente en estas entrevistas. Tenemos con nosotros a Carolina. Carolina, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Carolina, vamos a hablar un poco de, de tu vida, de tus pensamientos, de tu comportamiento, de tu situación. Entonces, háblanos, si quieres, si tuviéramos que darle un título a esta entrevista, ¿qué título le darías con respecto a lo que te sucede? Pues la verdad es que sería un poquito difícil contestar a esto, pero ahora mismo yo, en, en el momento en que estoy de vida, lo titularía locura, aunque suene ah. mal. Para mí ahora mismo es una locura, o sea que lo titularía así. Muy bien, pues háblanos entonces de, de cuándo comenzó esa locura o esa situación que, que vives hoy en día. ¿Cuándo comenzó? Pues yo creo que fue hace como unos 15 años más o menos, lo vengo arrastrando desde entonces. Yo estaba viviendo en Londres y en ese momento pues estaba trabajando en un dentista y, y pues estaba con el instrumental y, y de repente pues lo estaba limpiando y de repente me pinché. Me pinché con uno de los instrumentos. Eh, yo llevaba el, el guante, por lo cual eh, no traspasó. O sea, no traspasó. Además, no, no era una aguja, era simplemente un instrumento. Eh, entonces, me quité rápidamente el guante y fue como... ¡Oh, ¡Dios mío, que me, que me he pinchado! Pues ya, imagínate. VIH, hepatitis A, B, C, D... Hasta las que no existen. Y, y bueno, pues entonces pues hablé con el paciente. Eh, me dijo la historia al médico y demás que no tenía nada, que no me preocupara. Pero... Eh, nada, me duró la tranquilidad 10 minutos y cuando salí del trabajo, pues vino la locura, Dios mío, tal. Al día siguiente fui al médico y le dije que me, que me hiciera pues una prueba serológica para descartar porque si no yo, vamos, no iba a poder seguir. Y nada, y entonces me dieron los resultados y pues era negativo todo. Eh, me tranquilizó durante, no sé, el tiempo que tardé en bajar de la consulta a la calle y bueno, a día de hoy ya no lo pienso porque ya han pasado 15 años y ya me he hecho como otras dos más para descartar. Y, y así es, y así es como como pasó todo. Y yo creo que desde ahí lo he ido arrastrando. Entonces, el momento de inicio fue el pensamiento de me he contagiado de algo, ¿no? Y eso te generó un sí. pánico muy elevado. Uh -huh. sí. Y a partir, de, a partir de esa situación, ¿todo se calmó o fue yendo a peor? ¿Cómo lo viviste? Eh, no, luego. Luego, luego fue a peor, porque estoy pensando que, que luego me entró como, vamos a decir, como un top, ¿no? Me daba por lavarme mucho las manos, estaba trabajando y me lavaba mucho las manos, me, pff, tenía muchísimo miedo a tocar el instrumental y es algo irracional porque yo tenía que trabajar con ello, entonces, como no, no lo quiero tocar, me volví súper obsesiva y... Y bueno, pues a raíz de ahí, pues hoy tengo no sé qué, hoy tengo no sé cuánto, así hasta el día de hoy. Es que no he parado ni un momento de pensar que tengo algo, todo el día. Eso se traduce en que hoy en día tienes miedo a, a, a contagiarte de enfermedades o es más no. bien miedo a tener una enfermedad. Exacto, es miedo a tener una enfermedad, sobre todo cáncer. Yo creo que, es que esa palabra como que resuena en mi mente y, y, y es horrible pensarlo. O sea, no lo quiero ni pensar, pero ni para mí, ni para mi familia, mi gente, gente conocida. Es una cosa horrible y, y es que no lo llevo bien, no lo llevo bien. Son enfermedades largas, ya no solamente cáncer, ahora también es que sea ELA, que sea esclerosis múltiple, no sé, cosas así que, que yo sé que desde fuera a lo mejor se oye, porque yo lo cuento y la gente se ríe. O sea, no nos reímos de ti, nos reímos contigo, pero es que, claro, yo sé que suena irracional, pero no puedo hacer nada, está en mi cabeza y es una no sé, ¿de, de cuándo empezó ese pensamiento de tendré cáncer o esa afirmación? Que a lo mejor lo ves como una afirmación de tengo cáncer y me lo tienen que detectar, ¿no? ¿Cuándo comenzó? En realidad, casi que empezó con. Yo tenía una pareja y, y yo focalicé en él y, y yo le, bueno, le hice pensar. Eh, vamos, es que yo creo que lo llegó a pensar que él lo tenía. O sea, más que yo en ese momento era él. Me decía, este, tienes algo y, y que tienes algo seguro. Y a mí se me metió en la cabeza y yo, pues, me tiré así, pues, cinco años de mi vida pensando que iban a ser las últimas navidades para él, el último cumpleaños. O sea, una locura, una cosa que no me dejaba disfrutar ni de la relación ni, ni, ni, ni de mi vida. Pero él tenía algo que te hiciera pensar no. que estaba enfermo, me refiero a, ¿tenía algún bulto en la piel extraño o cansancio excesivo o algún síntoma relacionado no. con el cáncer? Bueno, él realmente trabajaba mucho y era una persona con mucho estrés y entonces pues era como que lo somatizaba todo pues, en la parte del estómago, entonces pues a veces, a veces, que yo ahora lo pienso y era a veces, a lo mejor le daba por, por vomitar. Pero ponía no a vomitar porque habíamos cenado algo y le había sentado mal al chaval. Y yo ya digo, uy, estás malísimo, estás malísimo, míratelo porque vamos. Y había veces que se lo decía y otras veces decía, bueno, cállate, guárdatelo para ti, pero claro, yo era un come-come continuo que. Que vamos, que, que se terminó todo porque yo así es que no podía vivir. <risa> es que es así. Y a partir de ahí empezó a darte a ti ese pensamiento de tengo algún problema de la salud, ¿no? Ese o sería sí. como el segundo paso. ¿Y cuál fue la primera enfermedad que pensabas que tenías? Eh, cáncer. Esa ha sido sí. la de siempre, la de siempre, siempre cáncer. Me daba igual cáncer de estómago, cáncer de, de lo que fuera. Hasta el que, que no existi existiera, pues ese también le tenía yo. Y últimamente, pues supongo que será por todo el tema este del COVID, y todo esto, que, que pues a la gente que, pues, que estamos así un poquito, no, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que tenemos esta patología, pues yo creo que como que se, se ha acrecentado un poquito más. Y, y no sé lo que te iba a decir. <risa> y has, has <risa> hablado de ELA también, ¿verdad? De que tenías miedo o tienes miedo a tener ELA y otras enfermedades. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo coincide el inicio de eso? Porque no sé si el proceso es que tú recibes información de eso o conoces algún familiar o algún amigo o algo, alguien en la tele que tenga ELA y luego piensas que lo tienes tú o no, no tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. Yo es que yo siempre digo que soy una, una, una doctora inculta, ¿sabes? Porque yo escucho cosas de aquí, de aquí de allá y yo lo cojo para mí. Entonces luego me voy a coco, cosa horrible, y empiezo a buscar. Y claro, ya sabes, lo mínimo que te puede poner es que te vas a morir mañana. Entonces, pues, yo me sé, no voy a decir todas las, todos los síntomas de cada enfermedad, porque no sería verdad, pero casi todos eh, veo una enfermedad. Uh, voy a ver este síntoma, pipi, ah, no, pues no lo tengo, pues paso a este. Y todo esto, ahora lo que te decía antes, al hilo del otro, se ha acrecentado con, pues con, me tuve que quedar en cuarentena, bueno, como todo el mundo, pero me quedé casi cerca de un mes. Encerrada en casa y ahí la cabeza, pi, pi, pi, pi, pi, y entonces me dio por decir que tenía ELA o esclerosis múltiple. Era una de las dos, porque en las dos eh, pues se te duermen las manos, o bueno, no siempre es así, pero bueno, es uno de los síntomas. Entonces me empezó a dormir las manos, venga a pensarlo, venga a pensarlo, y vamos, he estado como 3-4 semanas pensando que lo tenía. Sí, Ahora, parado. Una, una característica que tienen los pacientes eh, con hipocondría que hemos tenido es que el pensamiento provoca y genera la activación de los síntomas. Es decir, que la gente que piensa que, que tienen las manos dormidas realmente genera las manos dormidas. O la gente que piensa realmente. que un síntoma es algo intestinal empieza a tener molestias reales en el intestino. Eso también te sucede a ti sí, sí, es que me está pasando ahora mismo, en estos momentos porque eh, yo llevo como cosa de seis meses que digo que me mareo que me mareo, y yo me mareo de verdad pero no me mareo de dar vueltas y caerme, es una cosa rara entonces, después ya de dar vueltas de ir a muchos médicos del otro día ir a una amiga mía que es médico y ya decirme, no te pasa nada no tienes nada no te voy a mandar al neurólogo porque no tienes nada pues me he tirado tres días, súper bien pero de repente hoy, otra vez. Entonces, ¿qué hace? Que me he tirado tres días súper contenta y bien, pero hoy, por ejemplo, como he notado un mareo muy leve, pero lo, como que lo tengo ahí, como que estoy flotando, ya he vuelto otra vez. ¿Y el pensamiento cuál es? ¿Tengo ELA? ¿El de hoy? No, no, no, no, ese no, ese ya se fue. El de la ELA y el de la esclerosis ya se fue. Ahora es, eh, pues no sé, pues que tengo, que tengo algo neurológico y que. Pues algo neurológico, porque si sí, he ido al oftalmólogo, he ido a un montón de esto y me han dicho que no, que no tengo nada. Entonces digo, pues me falta el neurólogo, que es el que me va a decir si tengo algo, pues no sé, en el nervio óptico. Vete a saber, yo qué sé, no sé. Entonces lo que sientes es que no te lo han sabido detectar, ¿verdad? Sí, sí. no, no. Yo creo que, a ver, en mi parte irracional digo no me lo han sabido detectar no me lo están mirando entonces yo escucho a la gente decir ay pues es que fue al médico x veces y le dijeron vete para casa que no es nada y luego se muere o es pues un cáncer entonces eso a mí me tiene que digo eso es lo que está pasando conmigo y así estoy a cuántos médicos crees que has ido visitando a lo largo de los últimos años mm. De los últimos años, no tanto, porque yo soy la típica, bueno, no sé si soy la típica, pero soy hipocondriaca, pero no me gusta ir a los médicos porque me dan miedo a lo que me digan. Entonces, si puedo evitar ir, evito. Voy cuando ya tengo el síntoma, sea verdadero o que yo me lo he creado, no lo sé, pero voy cuando, cuando lo siento. Lo que sí que haces es consultar en Google, ¿no? Entiendo, sí que haces muchas sí, consultas sí. en Google. Sí, si sí, tú ves mi historial de Google, vamos, te mueres. Eso es, vamos para decir, está, está fatal. Y, y entonces lo miro y yo voy al médico, me siento y le digo, ¿qué te pasa? Digo, pues que tengo cáncer. Claro, ellos se quedan. ¿no? Como que tienes cáncer. No, y esto, ¿cómo has llegado tú a ello? Digo, no, yo sola. Entonces, bueno, ya se va descartando y tal. Y, y eso, y, y así, y así voy. ¿Y cómo te afecta o te repercute en tu vida cotidiana, en un día a día, me refiero? Pues me afecta en que muchas veces mmm, no quiero hacer cosas porque digo porque no me siento bien, porque estoy haciendo algo que me gusta, pero estoy pensando continuamente. Es que tengo, es que tengo cáncer, es que tengo algo, es que no. Entonces no, no tengo ganas de, de hacer las cosas, las hago, ¿eh? yo salgo, yo me voy de viaje, lo hago todo. Pero si tengo la opción, sobre todo me está pasando este último mes, si tengo la opción de quedarme en casa, pensar y amargarme pues me quedo, pero eso sobre todo es este últimos meses, la verdad es que no me han sentado nada bien, nada bien. Y la gente de tu alrededor, ¿lo nota que tienes este tipo de problema? Sí, sí, sí, porque, porque me ven, porque yo soy una persona que en cuanto me ve, sabe si estoy enfadada, si estoy triste, si estoy contenta. Entonces ya me ven la cara, es como ¿qué te pasa? O si no lo suelto yo, ya lo cuento, a mí me da igual. Me digo ya estoy ya estoy pensando que tengo tal y claro ya la gente pues me pregunta y tal mi familia mi madre pues siempre se preocupa intento ahí ocultarse un poquito y tal pero mm. pero sí y tu, tu madre o tu padre o algún algún familiar tiene algún tipo de problemas vinculados con la preocupación excesiva por la salud o mismo, así? no nadie nadie es que mm. nadie además mi padre es una persona totalmente opuesta a mí que que, que él siempre me dice, mira, pero si lo que tenga que pasar, pasará. Si te tienes que morir, pues te mueres y punto. Sobre todo él lo, lo hace para él, pues si me muero, me entierras y ya está. Digo, pero ¿cómo me dices esto? Y mi madre siempre me dice, pues eh, lo que tenga que ser, será si te viene un cáncer, por ejemplo. Cualquier otro tipo de enfermedad, pues lo tendrás que afrontar de la mejor manera. Digo, ya claro, eso es muy fácil decirlo. El problema es decírselo. A claro. mi cabecita, hmm. que eso es lo peor. Para finalizar, Carolina, me gustaría que me dijeras si estás en algún tipo de tratamiento farmacológico o psicológico o si te lo has planteado al empezarlo. Sí, me lo he planteado. Además, justo esta semana me he planteado el ir ya porque, porque ya, ya me estoy pasando ya, ya es demasiado. Ya esta semana he eh, acudido a mi, a mi médico de cabecera y sí que me ha dicho que, que debería de ir porque además yo tengo problemas de psoriasis, es como que estoy en medio de un brote y claro, con toda la preocupación y todo, he brotado y he dicho que, que ya no puedo porque me afecta mucho emocionalmente y, y, y tiene que parar ya esto porque, porque ya no quiero seguir así, son muchos años así, muchos años y lo paso muy mal. Tiene sentido porque la psoriasis es una, una enfermedad que se ve afectada mucho por el estrés y el nerviosismo. Entonces, si sí. no controlas ese estrés, fruto de pensar que tienes una enfermedad, lo que son los síntomas de la psoriasis van a aumentar. Sí. Entonces, sí que tiene mucho sentido el que busques un tratamiento para, para esto. Sí. Muy sí, bien, Carolina. Bueno. Bien, pues pues nada, te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntos, que hayas compartido conmigo y con toda la gente que nos ve pues ese testimonio que va a ser de gran ayuda para que la gente conozca un poco mejor qué es la hipocondría, qué síntomas tiene y sobre todo pues, la preocupación tan elevada que genera a las personas que lo sufren por, por padecer una enfermedad. Muchísimas gracias Carolina. A ti muchas gracias.